Ooh. Que esa energía. Siempre honesto, con lo puesto en este juego dispuesto. Traverso, converso, con rabio apenas, siempre la me verso. Ha, no hay chato en esta vida de pato. Grande solo saco, grande solo robo de los bancos, el campamento, ni un plato. Giles, gobernadores, chato, desahogando un rato, valle barré, binacho aquí la pena mato, con mi guacho, quinto eminencia. Sentencia, verdadera frecuencia, ja, sentencia, elocuencia, el silencio y a solas, pensamientos vienen y van como al mal, la sola, tranquila, siguiendo el curso de la vida que fluya la viete, la vibra siete, en lo que pensamos, lo convertimos, lo que sentimos, lo atraemos, hasta aquí, ¿Y yeah. cuánto nos cuesta sembrar en esta vida, más nos cuesta cosechar el día a día, es mejor enfrentar este miedo desconocido, hoy en día censuraron la verdad, como aquel joven que narraba la realidad, de un estado sin luz, de un estado de oscuridad, ellos lo quisieron adoctrinar, condenar, monotonía sin alas, para poder sol. Aunque se olvidaron lo esencial es invisible a los ojos Tuvo sana amistad quien antaño lo apañó cuando la soleta llegó Recordó lo que tú amas está en tu alma y tu corazón El no temer de fuerza y fe lo llenó y comprendió Tanto como te recibirás si no abres tus ojos no verás el mundo actual Despierta el mundo se desborda, sube a bordo y sácate la venda tiéndele la mano al hermano que está en el suelo ahí tumbado peor ciego que el que no quiere ver ni peor prisión que cerrar la mente claramente al final del día solo tú que controla esa energía hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor prisión que cerrar la mente claramente al final del día solo tú que controla esa energía